Empezamos. Cuando hablamos sobre los números, obviamente vamos a empezar con los más básicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Primer peligro. La palabra three. Ese sonido es thick. En un video hablé sobre ese sonido. Ese sonido es como los españoles dicen cielo azul. Entonces es como del dientes. Y es three. three, three. Okay. Y palabra tree three, es árbol. Otro error que muy frecuentemente escucho es night. No es night, es nine. Nine, nueve. Night es la noche. Entonces tenemos ten, eleven, twelve, thirteen. Thirteen. Okay? Lo mismo, este sonido th. Thirteen. Fourteen. Fifteen. Sixteen. Seventeen. Eighteen. Nineteen. Y ahora, depende cómo tú quieres ser. Si quieres ser más británico, sería 20. Y si quieres ser más americano, 20. Los dos están correctos. Luego tenemos 21, 22, 23 y así sigue. Entonces, tenemos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 100 o 100. Para escuchar mejor los números desde 13 y comparando con 30, es muy fácil. ¿Cómo puedes recordar? 13, 30. 14, 40. Puedes escuchar que en 13 tenemos la terminación esteen y de 30 terminación esteen. Entonces son bastante distintos. Uno teen y otro teen. 13 30, 14 40, 15 50, 16 60, 17 70, 18 80, 19 90. Y luego tenemos a 100 or 100. Luego tenemos a 1000 o 1000. Lo mismo sonido C. Significa mil Y ahora, muy importante. Ni 100 ni 1000. Y tampoco el millón tiene forma plural. En million, 1 million. Y si tenemos más millones, 7 million. Es todo por hoy. Gracias por ver ese vídeo. Si te gustó, dame un like. Suscríbete a mi canal.